Hola a todos, en este video vamos a aprender a hacer un rigging utilizando el plugin de Duik en After Effects para ello es importante resaltar que el archivo de origen debe tener digamos, las siguientes características en este caso es un archivo de Illustrator como pueden ver cada elemento está separado por capas lo que sería la pantorrilla, la pierna cada una tiene una capa aparte de la otra esto nos va a facilitar el trabajo en After Effects al momento de generar eh, la estructura de huesos para animar como tal eh, yo a cada una le di un nombre diferente cada capa tiene un nombre pues similar a la otra en este caso pie derecho y pie izquierdo esa es la única diferencia y eso me va a permitir diferenciarlas mucho más en After Effects para comenzar entonces vamos a guardar el archivo bajo la siguiente característica yo le voy a dar un nombre a y voy a dejar esta parte seleccionada listo eh, donde dice crear archivo PDF compatible para poder trabajar en After Effects como lo tenemos acá por capas una vez estemos acá vamos a ir a After Effects y vamos a importar el archivo vamos a buscar, aquí está desde acá le voy a decir importar como Composición, conservar tamaño de capa Y listo, le a cambiar una composición, yo le voy a dar doble clic y voy a editar el tamaño de la misma composición. Voy a darle un tamaño de 1280 por 720. El tiempo en este caso no me importa por el momento, voy a cambiar el fondo a blanco y voy a comenzar a hacer el rig. Es importante... Eh, rasterizar los vectores o sea que ellos mantengan la calidad siempre que yo vaya a hacer cualquier tipo de acción en él entonces yo voy a seleccionar todas las capas y voy a activar esta opción excepto en el cuerpo o sea en el torso como tal porque ahí es donde voy a colocar los paper pins para generar eh, ciertas estructuras de anclaje que lo vamos a ver a continuación entonces recuerden esta no la vamos a rasterizar Tampoco los puntos de, de anclas. Estos puntos de ancla son señales que yo dejé puestas en una capa en Illustrator. Los podemos ver acá. Son estos punticos. Que lo que hacen es referenciarme dónde debe ir la articulación con respecto al punto de ancla de cada vector. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el punto de ancla de esta capa, del brazo derecho. Que es todo esto. Está al centro. Este punto de ancla debería ir aquí arriba. ¿Listo? Entonces, para ser más eh, eh, exacto a lo que me refiero, yo voy a elegir todas las capas. Mm, voy a editar el transformador de opacidad. Lo voy a poner en 60%. 60, perdón. Acá. ¿Listo? Y voy a comenzar a modificar mis puntos de ancla. Va a comenzar desde abajo, Vamos que están en el pie, por ejemplo. Pie derecho, voy a colocarlo acá. La pantorrilla. La voy a subir acá. La pierna la voy a subir acá. El pie derecho igual. Hago el mismo proceso con todas las partes o capas que estoy trabajando. Intento hacerlo más eh, cercano o exacto posible. Sigue la pantorrilla izquierda, igual, subo mi ancla, sigue la pierna izquierda, igual, subo mi ancla, veamos que sigue, la mano izquierda. Cambiarla acá, sigue el antebrazo izquierdo, va a subirlo acá. Sigue el brazo, está acá, ¿qué sigue ahora? La mano derecha, sigue el antebrazo. el brazo y por último tenemos la cabeza que está acá yo ahora voy a bajar hasta acá listo eh, ahora eh, simplemente voy a volver a dejar la opacidad como estaba al 100% Paso siguiente es muy sencillo. Voy a utilizar la herramienta, perdón, la herramienta de ubicación de posición libre o paper clips, como yo lo llamo, y voy a generar unos pequeños puntos en lo que sería el cuerpo. Entonces voy a seleccionar el cuerpo o torso, en este caso es cuerpo, voy a generar los siguientes pines: uno, dos, tres en el pecho 3, en el ombligo 4 y en la cadera 5, listo, como pueden ver en los efectos surge algo que se llama malla, si yo despliego voy a encontrar que tengo estos tres, eh, estas tres opciones y en deformación encuentro cada uno de mis pines, yo a cada uno le voy a dar entonces un nombre entonces con enter me paro, primo enter y voy a colocar a este cuello 1 a este cuello 2 a este eh, pecho al siguiente eh, no, poniéndole a torso 1 torso 2 2 perdón posición libre, malla Estaba acá se me salí de la, de la opción vuelve <coughs> acá cuello 2 vuelve acá eh. torso 1 Torso 2 Y cadera Casi me olvidó colocar el de los hombros Entonces eh, vuelvo acá con la herramienta Y genero los pines A este le va a colocar eh, Por defecto la herramienta Dewey, le Tiene un nombre en específico Que es el homoplato Carajo otra vez se me... Eh, salió posición libre malla. pero bien, siempre eh, antes de oprimir cualquier tecla oprimir enter para que no les pase lo que me acaba de pasar homoplato 1 homoplato derecho y enter homoplato izquierdo listo ahora Voy a seleccionar deformación y voy a comenzar a utilizar la herramienta Duik. Entonces voy a ir a ventana, acá voy a encontrar Duik y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a utilizar la herramienta que dice huesos y como pueden ver estos pines, rojos, estos pines se volvieron rojos. Este no tuvo el cambio, o sí. Veamos. Él me va a generar unos objetos nulos que son estos. Estos objetos nulos son prácticamente eh, transformadores que están fuera de la capa. O sea, yo no tengo necesidad de ingresar a la capa para comenzar a hacer ajustes. Por ejemplo, puedo elegir este. Este de acá del ombligo. Y prácticamente desde ahí hacer cambios. ¿Listo? Ahora eh, voy a hacer la, el rig del brazo y todos los elementos que pues, tengan que ver con el brazo. En este caso sería eh, eh, la mano izquierda, el antebrazo izquierdo y el brazo izquierdo. Serían estos tres elementos y el nulo de izquierda, que es este. Yo lo selecciono. Ah, Mentiras, acá... Acá tuve un error y es que lo izquierdo es lo derecho, entonces sería este. No este, sino este. No sé si por qué eh, eh, nombrarlos de una forma correcta desde, desde el archivo de origen para que no tengan este tipo de problemas. Aquí prácticamente yo voy a seleccionar este muñequito que es un rigging. Eh, le voy a decir auto rig, ya no es en hueso sino en auto rig. Eh, voy a seleccionar plantígrado. Plantígrado es el, el rig para personas que son eh, personajes que son cuadrúpedos, en este caso que tienen unas piernas, que tienen una figura humanoide, por así decirlo. Tienen piernas, tienen un dorso, tienen brazos. Y voy a seleccionar la que dice pierna, o brazo, delantero. Él me va a abrir una interfaz. Como pueden ver, cuando nombramos bien los archivos, o sea, las capas, prácticamente Duick las reconoce y las organiza como él como él eh, lo él, él utiliza. Entonces, por ejemplo, homoplato clavícula, brazo, húmero, espalda, yo le puse otro nombre, Cúbito, radio antebrazo, pues yo acá porque le puse izquierdo, pues él me lo, me lo referencia así, pero el antebrazo izquierdo acá me lo repitió, yo simplemente voy a encontrarlo en brazo izquierdo. Listo. Y mano izquierda como carpio, palma o mano. Le voy a decir OK. Listo. Veamos entonces qué pasó. Con nuestro bracito. Voy a seleccionar esto. Y como pueden ver. Nuestro amiguito ya tiene. Una animación propia. Voy a dejar otra vez en su sitio. Seleccionando el control. Voy a oprimir X. Para encontrarlo acá está el comando de la mano y en el control de efectos acá donde dice Wise, voy a des eh, va a quitar este chulito para que la articulación cambie de ángulo prácticamente el brazo antes se había roto en este caso no mm, hay que tener en cuenta cuando trabajamos con vectores estas líneas eh, la verdad es un trabajo bastante tedioso cuando se trabaja con este tipo de líneas, aunque el efecto suele ser bonito si se logra eh, vincular bien este tipo de, de, de, de, de parámetros. Acá pues, se nos va a ver incompleto el brazo, pero pues, la idea es hacer un trabajo bien hecho y que sea mucho más estético. Entonces recuerden, para cambiar este ángulo, simplemente eh, seleccionamos este control, primimos X para ver, pararnos en la capa, y deseleccionamos acá el chulito que es el club Otra cosa que suele pasar es que cuando estiramos demasiado la articulación, ella se desarma. Entonces para que esto no pase, vamos a ir acá a stretch y deseleccionar. Listo. Entonces ahí, como pueden ver, ya no tenemos dicho problema. Ahora voy a repetir el mismo proceso con el brazo eh, izquierdo. Entonces voy a buscar las capas. Sería mano izquierda. Mentiras, eh, serían las derechas, ¿no? Esos están acá. Entonces, mano derecha. De brazo derecho. Brazo derecho. Y. Como plato izquierdo, creo que era que aquí era donde tenía el error desde un principio, pero no importa. Eh, entonces vamos a otra vez acá, le decimos pie en abrazo delantero y organizamos. Acá sería brazo derecho, la la la. Ok. Y listo. Hacemos el mismo proceso. Veamos hacia dónde se está quebrando este brazo. No, este brazo se está quebrando hacia el lado que es. Igual, vamos a otros 3 y le seleccionamos acá. Y repetimos el mismo proceso ahora con las piernas. Vamos a ver entonces eh, cómo sería dicho proceso. Aquí tenemos puntos de ancla, ¿no? ¿Dónde están las piernas? Aquí está. Pie derecho, pantorrilla derecha y pierna derecha. Yo voy a hacer las tres. Y voy a ir al autorrig. Acá. Pierna, brazo completo y voy a... Perdón, me equivoqué. Es acá. Pierna o brazo trasero. Entonces simplemente, de ahí sí me va a dar los comandos que yo quiero. Entonces, fémur o muslo va a ser pierna. Tía, perone, pantorrilla va a ser pantorrilla. Y torso pie va a ser pie derecho y listo. Veamos qué paso entonces. Bien, super. Quedó perfecto. Eh, igual, el stretch lo dismiplamos acá y listo. Hacemos el mismo proceso con la pierna que le sigue. Que sería esta. Sí. Pie, pantorrilla y pierna. En el un proceso, eh, elegimos fémur, fémur sería la pierna, tía perone sería la pantorrilla y torso o pie sería el pie izquierdo Y OK. Veamos que sí esté bien. Listo. Bien. Ahora vamos a hacer los controles del de torso y la cabeza. entonces Vamos a elegir exactamente... Los que necesitamos, en este caso no necesitamos el homóplato ni izquierdo ni derecho entonces vamos a ir a cuello 1, cuello 2, torso 1, torso 2 y cadera y la capa cabeza que es esta Bien, entonces comienzo a buscar cada una de mis capas, sería cabella, cabeza, cuello 1, cuello 2, torso 1, torso 2, y por último la cadera. ¿Listo? Y le voy a decir ok. ¿Listo? En medio prácticamente todos esos elementos, algunos, como pueden ver, son un círculo con una curva, prácticamente es como una flecha curva, me va a decir que yo solo puedo dar rotación. Veamos, por ejemplo, acá qué pasaría. El controlador de este sería este. Vamos a decirle transformar. Y veamos que tiene bloqueada la posición. Pero yo sí puedo rotar. ¿Listo? Mientras que otros, por ejemplo, este que tiene la flecha, tiene otro tipo de transformación. Veamos. Él este sí tiene la posición totalmente eh, editable. ¿Listo? Eh, por último, mmm, vamos a vincular entonces eh, los homoplatos a este pin, a este que está en el centro. ¿Listo? Como tal, entonces vamos a crear un parent-child a este que este se llama Estera Torso 2, creo. No. Se llama torso 1, sí, torso 1, entonces voy a generar este parent child al torso 1 y este parent child al torso 1 también. Eso cuando yo hago todo el movimiento, los brazos siguen pegados prácticamente. Veamos qué pasaría si yo muevo esto desde acá abajo, ¿sí? Prácticamente sigue estructurado todo el sujeto, pero las piernas no lo están como pueden verlo, las piernas están despegadas ahora vamos a vincular las piernas al dorso algo en particular que tiene este controlador de acá es que me generó varios, como pueden ver él tiene la flecha, las flechas la flecha curva y una que es también más grande prácticamente me generó varios controles y lo puedo notar acá donde aparece cadera y esta otra que es prácticamente la que me permite controlar la posición. La escala. Esta es escala. Esta sería solo. A ver. votación también. Nada. A esta, la que está abajo, yo le voy a cambiar el nombre. Le voy a llamar control. Y esa esta es la que va a vincular las piernas. Listo. Y acá, donde dice pierna. van a elegir las dos piernas. Voy a buscar, que dice ninguno, voy a buscar el parent child a la que dice control, que está acá. Y veamos qué pasa entonces. Ahí. ¿Dónde está mi control? Mi control, mi control, mi control, mi control, mi control. Acá. Listo. Veamos entonces. Listo. Ha quedado mi pierna vinculada a la cadera. Eh, recuerden que esta capa de control es la que va a comandar la cadera, no la cadera. Si yo hago la modificación desde cadera, se me van a despegar los elementos. Pero si yo hago la modificación desde control, él va a estar vinculado a lo que pase allí. ¿Listo? Entonces, esta capa, por recomendación, eh, ocúltenla. Bien, eh, ahora lo que voy a hacer es ocultar las capas que yo no necesito. Bien, en este momento tú ya lo puedo cerrar. Mm, las capas que necesito serían prácticamente todas, excepto los controladores. Entonces voy a ir acá, mm, voy a quitarle el ojo a lo que no necesito, que sería prácticamente los puntos de ancla, y selecciono todo. Listo. Eh, ojo okay, que los ceros las capas 0 tienen que estar eh, no pueden estar bloqueadas normalmente cuando estas se generan salen bloqueadas, listo, entonces desbloqueenlas para que puedan esconderlas y a todas estas les voy a dar eh, les voy a esconder este icono, y la forma de activarlo es a través de esta herramienta si no la tienen aquí eh, prácticamente ya se esconde desde acá si simplemente la sacan y esconden todo y prácticamente quedaríamos con nueve capas solamente para trabajar cómodamente en este caso ahora sí puedo comenzar a hacer una animación mucho más puntual de este sujeto caminando y listo, tendría que comenzar a hacer la animación como tal este es prácticamente el rig del personaje eh, como pueden ver, quedó totalmente estructurado. Y ya lo que yo juego es hacer una animación sobre la línea de tiempo. Oh, se me olvidó vincular esta capa por lo visto. Eh... Bien, entonces vamos a tener que volvernos por acá. Vamos a buscar esta capa. Esta capa era cola de la bata. Mm, yo esta capa la voy a vincular al movimiento del control entonces simplemente le va a decir capa parent child con control y listo le vamos a ver entonces a ver si ahora sí ella queda vinculada y no no quedó vinculada como yo quería cuál será entonces el vínculo ahí para que ya quede perfecta control, control control Incluimos una cadera a ver qué pasa. Si sí, esta es este es el vínculo que necesito hacer. Cadera, cadera, cadera y control. cadera Veamos entonces qué pasaría si desde acá desde el control Sí, ahora sí nos quedó bien vinculado listo, ese es prácticamente todo el proceso aquí ya podemos comenzar a hacer una animación como tal de nuestro personaje eh, eso es todo por el momento, eh, espero les sirva les haya gustado digamos esta herramienta como tal creo que ahorra muchísimo trabajo porque pues automatiza muchos procesos y como pueden ver eh, puede ayudarme a tener más organizada mi eh, estructura de trabajo Eso, eso es todo, suerte, eh, no olviden darle like, compartir y seguir el canal.